Hola pibes. ¿Saben que estoy haciendo un juego llamado Scare Shump? La cree con GameMaker Studio 2 y queda mejor con la rotación cuando salta. Ah. Y denme ideas en los comentarios para poder mejorar mi juego. Chau. Una mentira. Se lo digo algo: no me copien el juego. Chau.